Estamos otra vez a sola, tenía mucho que contarte pero se me va la bola Niño pistola, perdido en trama pola, que quiso ser poeta y la libreta le puso a la cola Juan te controla, no va la moda, eres preso de su boli como luz de una farola Me muevo menos con un gato de estallola. si ves que una es de carambola mola como ganar a la consola escribo poco porque estoy a la bartola cultura española con más calor que angola. pasa el tiempo muy rápido y eso me viola di una cala mi mente embala no hablo de la vida de otro eso me la jala tu mejor asala, el humo oxala. hablo de cosas mías fumando jardala. hacía tiempo que no me ponía el traje de gala ojalá nunca me vuelva a llamar esa tangala nadie regala a la cara ríen a la espalda te apuñalan nadie regala nada dicen que el mundo cambia el cielo se señala de línea blanca o nubes malas dicen que en cambio, en el clima, nadie iguala El poder de algunos que los pobres los empala Me da palo, si son dos calos, dale calor, Yo solito me lo jalo, si no lo igualo, cuéntalo No está malo, si está sucio, la valo Pasan muchas cosas raras, si no crees, búscalo Cerca de los 30, siguen sin salir las cuentas Sigo sin encontrar a mi cenicienta No me renta, tenerla contenta Parezco un junkie de los 80 yo dos pixelados, voy a cama a la lenta, regando las macetas con acenta. Mejor entre rejas que bajo tierra, recuerda, te esperaré bajo la tormenta. La que me quiere no me gusta, la que me gusta no me echan ni cuenta. Loco, a mí no hay quien me entienda. El en rosa fusil en las pared de la iglesia. Lárgate un ángel, ahora algo un alma muerta, me clavaron puñales, me cerraron la puerta. dime que se siente al echar vivo, yo ya no siento nada si no es contigo. Destapo el litro en el Clio con el litro haciendo rally por Santa Lucía, nuestra forma de vida es delito, deliro del toco en el morado de vértigo, nostálgico como esta melodía, no era mi voz Psicofonía en el micro, retumbaron las encías como en fiestas de brea. Luces que me parpadean y me dan el aviso, como el librillo cuando ya no queda papel. No me basta un cuaderno, prefiero un chinche, Va a dejar las clavadas en la piel, fiel a nuestra mierda pegajosa como la miel. Reviviendo los noventa, escuchando tu y Piguel de Real Chips, grandes leyendas como Eminel. Lo que es un chiste, creerse real por lo que viste. Estás vendiendo una historia que no tu pinche. Cambiaste el capiar por el alpiche. Por muchas drogas que consuma, tu vida será igual de triste. Igual de triste, igual de triste, igual de triste. Me llaman el topo por yo no veo nada pero luego lo sé todo, eso te jode de verdad Vacilando por la city, vacilando por el track Vacilando con los hippies, vacilando por detrás Mira, deja que te enseñe cómo se debe rimar Niños entren en la clase, la lección va a comenzar Cuando esté hablando el profeta, las chinchillas a callar. Si alguien quiere replicar, pues me la puede chupar Estoy tirándola a esos que no saben cómo empezar Que no saben de solfeo y quieren monetizar Cuando entro en YouTube y veo panorama, creo que la vida se me escapa entre los dedos y los quiero matar pero soy mayor de edad, me tengo que controlar, bueno eso es lo que dijo en el juicio el puto fiscal y mi abogado alegó que yo era un enfermo mental, y me soltaron sin más, yo soy un mago inmortal ¡Vualá! Voilà. ¿Dónde tienes la nave espacial? Detrás de vuestra luna ¿Y qué hacéis allí? ¿Planeáis cómo destrozar corazones? ¿O ni sabéis qué es? Estamos como estaréis dentro de 55 siglos, si llegáis